Hoy vamos a comenzar con la unidad temática número 12 que corresponde al ciclo biológico del carbono y que se encuentra ubicada en la parte aplicada de la materia que corresponde a microbiología de suelos. En esta transparencia se puede ver un ciclo general del carbono y de lo que puede ocurrir en los ecosistemas agropecuarios. El carbono que proviene de restos vegetales y animales va a formar parte de la materia orgánica del suelo estos restos carbonados y la materia orgánica del suelo pueden degradarse por actividad respiratoria y liberar dióxido de carbono por parte de los microorganismos que luego por fotosíntesis puede ser fijado o bien por los vegetales o por aquellos microorganismos fotótrofos y también por aquellos que realizan quimiosíntesis que son los microorganismos quimioautótropos uno de los conceptos a tener en cuenta en los flujos de carbono que ocurren en los sistemas agropecuarios es esto que vemos aquí la materia orgánica fresca que llega al suelo es decir los restos de animales vegetales y de microorganismos puede ser mineralizada por los microorganismos del suelo liberando minerales como nitratos, sulfatos, dióxido de carbono, etc. Pero también estos restos vegetales frescos son mineralizados y resintetizados, algunos de ellos, para formar ácidos úmicos, fúlbicos y otros ácidos que van a ir a formar parte del humus del suelo. Las tazas a las cuales se mineralizan los compuestos carbonados a partir del humus son menores que las tasas de mineralización de la materia orgánica fresca. Sin embargo, como puede observarse aquí, la cantidad de humus que hay en el suelo es mucho mayor que la cantidad de materia fresca que proviene de los restos de cosecha de los cultivos por lo tanto los aportes a partir del humus es mayor o en mayor cantidad que lo de la materia orgánica fresca los residuos frescos que se encuentran en mayor cantidad en sistemas agropecuarios son los que provienen de los residuos de cosecha y la mineralización de estos restos depende fundamentalmente de varios factores tales como en qué estadio fenológico se encuentra la planta, qué parte de la planta estamos hablando, si de hojas o de tallos, etc. Ya que estos factores afectan directamente la composición química y, por lo tanto, la degradación por parte de los microorganismos. Más allá de lo anteriormente mencionado, lo que vemos en esta diapositiva es la composición química promedio de un tejido vegetal, y acá podemos observar que la celulosa y hemicelulosa son los compuestos químicos que están en mayor proporción. Lignina, proteínas y ácidos nucleicos, también hay lípidos y cenizas que aparecen pero en porcentajes menores. Si los restos vegetales corresponden a los primeros estadios fenológicos, la composición química del mismo tiene mayor proporción de carbohidratos solubles y menos del tipo estructural, por lo tanto la mineralización será más rápida. Y tampoco es lo mismo que quede en el suelo el tallo de un maíz o los restos de las hojas. El otro factor importante a tener en cuenta en la degradación de los restos carbonados es la disponibilidad del nitrógeno que tenga el resto, ya que esto limitará el crecimiento de los microorganismos, pero esta parte la veremos en el tema de inmovilización del nitrógeno en el ciclo del nitrógeno. ¿Qué compuestos carbonados podemos encontrar en los restos vegetales? En general vamos a encontrar del tipo estructural y de los de tipo de reserva y cada uno de ellos tiene distinta complejidad en cuanto a la facilidad de degradación por parte de los microorganismos. Comencemos con el compuesto químico de almidón y en esta fotografía se muestra cómo se depositan en las células vegetales el almidón en forma de gránulos de almidón esto lo vieron en biología el almidón está compuesto por amilosa y amilopectina aquí se muestran los monómeros de glucosa unidos por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y cada seis monómeros se ramifica con un enlace alfa 1,6 ¿y quiénes son los microorganismos responsables de la degradación del almidón? antes de comenzar con esto lo que hay que aclarar o, o dar el concepto es lo que es un grupo funcional un grupo funcional es aquel grupo de microorganismos que puede o no estar vinculado taxonómicamente pero que llevan adelante la misma función o la misma actividad en este caso el grupo funcional amilolítico es muy diverso e incluye bacterias, hongos y actinomicetes. en general la mayoría de los microorganismos tienen la enzima amilasa que se encarga de degradar el almidón. Las enzimas que intervienen, como dijimos recién, son de tipo extracelulares y podemos nombrar alfa y beta milasas, alfa milo 1,6 glucosidasas. Las alfa milasas son endoenzimas, rompen en el interior de la cadena y se encargan de romper los enlaces glucosídicos alfa 1,4 y en la amilosa. Liberan maltosas y glucosas y en las amilopectinas liberan dextrinas de alto peso molecular. La betamilasa es una exoenzima, es decir, que corta desde los extremos de las cadenas y rompe los enlaces glucosídicos alfa-1-4. La alfa amiloglucosidasa rompe los enlaces alfa-1-6, donde están las ramificaciones de la amilopectina. Otro de los compuestos que hablamos anteriormente y que son del tipo estructural es la celulosa. También es un compuesto carbonado formado por monómeros de glucosa, pero la unión de estos monómeros es diferente. Por lo tanto, su, su degradación por parte de los microorganismos es distinta. Se encuentran las paredes celulares y a medida que la célula crece y madura hay más depósitos de celulosa y hemicelulosas la celulosa se organiza en fibras y en microfibrillas y llegan a formar parte del 35 al 50% del peso seco de la biomasa vegetal la estructura de la celulosa ya la vieron en biología pero para recordar observen que los monómeros de glucosa se unen por enlaces beta 1,4 glucosídicos, que es lo que está marcado en rojo y a su vez las cadenas lineales de glucosa se unen por enlaces puente hidrógeno entre cadenas lineales. El grupo funcional de celulolíticos es muy variado y está integrado por bacterias, actinomicetes, hongos y protozoos. Las bacterias son activas degradadoras y algunas de ellas actúan como celulolíticos verdaderos, es decir que atacan a la celulosa nativa y la degradan hasta eh, el final los géneros de, de estos, de estos celulolíticos verdaderos so, eh, pertenecen al género citofaga y esporocitofaga este polisacárido es hidrolizado por un complejo enzimático que no está completamente caracterizado y es conocido en su conjunto como celulasa en la degradación de la celulosa, el primer paso, que es el que está marcado aquí con rojo, tiene que ver con la intervención del complejo enzimático 1. Este complejo enzimático está pobremente caracterizado y solamente lo tienen los llamados celulolíticos verdaderos que mencionamos anteriormente. Las enzimas de este complejo enzimático rompen los enlaces puente hidrógeno entre las cadenas lineales paralelas de glucosa y la celulosa queda en un estado llamado celulosa activada una vez que se rompen los enlaces puente hidrógeno entre las cadenas lineales de glucosa la celulosa nativa queda activada y es atacada por el complejo enzimático CX que está constituido por tres enzimas que actúan extracelularmente al ser enzimas extracelulares estas actúan fuera de la célula y pueden ser endoenzimas, es decir, aquellas que actúan en las regiones internas de la molécula cortando y dando fragmentos más cortos. O bien pueden actuar como exoenzimas, es decir, aquellas que actúan cortando desde los extremos de la molécula. A partir de esto se liberan celobiosas, celotriosas y polisacáridos de cadenas más cortas. A partir de los compuestos anteriores, celobiosas, celotriosas y celotepralosas, la beta-glucosidasa libera los menómenos de glucosa que pueden ser degradadas bajo condiciones ecológicas de aerobiosis y anaerobiosis. La última etapa de la degradación de la celulosa la cataliza la beta glucosidasa, que cataliza la hidrólisis de la celobiosa, celotriosa y otros oligosacáridos de bajo peso molecular hasta glucosa. De acuerdo a las condiciones ecológicas de oxigenación del medio, la glucosa puede tener dos vías de degradación. En condiciones aeróbicas, los microorganismos siguen el metabolismo respiratorio y la glucosa se degrada a dióxido de carbono, agua, material celular y ácidos urónicos, diitris, Estos últimos van a ir a parar al pool de humus del que hablábamos al principio de la clase. En condiciones anaeróbicas son los procesos fermentativos los que predominan y los productos que pueden resultar son los que se observan, dióxido de carbono, hidrógeno, material celular, etanol y ácidos de cadena corta. ¿Y quienes pueden degradar totalmente la celulosa y tienen todos los complejos enzimáticos que estuvimos viendo? Y en general aparecen dos géneros importantes de bacterias que son el género de citofaga y esporocitofaga que lo habíamos nombrado anteriormente. Además del almidón y de la celulosa como estábamos hablando, aparecen otros polímeros carbonados como mananos, silanos y glucanos que son llamados generalmente con el nombre de hemicelulosas y que se encuentran asociados a la celulosa de las paredes de las células vegetales como estamos viendo en, esta, en este gráfico. Recuerden que a medida que las células crecen se depositan compuestos químicos como celulosas, pectinas, ligninas. ¿Cómo es la composición química de las hemicelulosas? En general son un conjunto heterogéneo de compuestos, llamados heteropolisacáridos, formados por una cadena principal de monómeros de pentosas, exosas o ácidos urónicos, que pueden tener más o menos ramificaciones en la molécula con unidades diferentes a la cadena principal, las hemicelulosas presentan estructuras enlazadas por diferentes tipos de enlaces acetálicos o glucosídicos del tipo alfa y beta. El grupo funcional que ataca la hemicelulosa es muy diverso, al igual que los celulolíticos, y son hongos, bacterias, actinomisetas. La, las enzimas que intervienen son muchas y aparecen silanazas, arabanazas, glucosidasas, mananazas, etc. En esta transparencia lo que vamos a ver es un ejemplo ilustrativo que trata de mostrar qué ocurre cuando los restos vegetales son incorporados al suelo. Y aquí se puede ver que la fracción de hemicelulosa desaparece inicialmente a alta velocidad. Es decir, acá vemos que el 43,5% de la hemicelulosa se degradó al cabo de cuatro días pero a medida que pasa el tiempo el proceso se hace más lento esto puede explicarse debido a que los compuestos que constituyen la hemicelulosa no son todos igualmente lábiles y desaparecen primero aquellos más fáciles de degradar y van quedando los más difíciles de atacar la celulosa en cambio al principio se degrada lentamente Aquí se observa que al cabo de los cuatro días solamente el 2,3% se pudo degradar. Y el grupo de microorganismos que la ataca se denomina flora simógena, es decir, que el número de celulolíticos aumenta a medida que encuentra más sustrato para atacar. Así se puede observar que el porcentaje es menor, pero a medida que pasa el tiempo el porcentaje de degradación de la celulosa aumenta e incluso comienza a superar a la hemicelulosa. Si graficamos los datos que estuvimos, reciendo, que estuvimos viendo recién en la tabla, observamos una gráfica de este tipo y si proyectamos las curvas vamos a observar lo que dijimos anteriormente. La degradación de la hemicelulosa, que es la curva verde, es rápida al principio y luego se va lentificando. Y la de celulosa, que es la curva roja, es lenta al principio para luego superar a la hemicelulosa en la cantidad degradada. Otro de los compuestos carbonados característicos de los restos vegetales es la lignina y es uno de los compuestos que se degrada más lentamente y constituye del 20 al 30% en los tejidos leñosos aquí se observa cómo se encuentra asociada a la celulosa y a la hemicelulosa en las paredes de las células vegetales no es químicamente uniforme y tiene una estructura compleja como vamos a ver en la próxima diapositiva ¿cómo es su composición química? en esta imagen se muestra la complejidad de la lignina. Observen que la estructura básica es aromática con anillos bencénicos y polímeros de unidades de fenilpropano. La complejidad del compuesto también está relacionada al gran número de diferentes enlaces que unen los monómeros de la misma. Entre los microorganismos que degradan la lignina, solo los hongos tienen la capacidad de degradarla completamente y son los que pudren las maderas así aparecen las podredumbres pardas, blancas y blandas con distintos grados de degradación a modo de ejemplo podemos mencionar algunas enzimas que son de tipo extracelulares que actúan y que provocan las podredumbres blancas y que son las más activas degradadoras de lignina así van a ver en la bibliografía que aparecen Enzimas oxidativas, feniloxidasas, celobiosas, quinonaóxidos reductasas, peroxidasas y un montón de enzimas más. En estas imágenes se observan los distintos tipos de podredumbres que aparecen en las maderas. En relación a esto, observen que a los postes de madera a veces se les coloca, eh, los que se utilizan en las casas, a veces se les coloca un antifúngico de manera de prevenir estas podredumbres provocada por los hongos. Si comparamos las tasas de descomposición de los compuestos carbonados que estuvimos viendo hasta ahora, observamos un gráfico de este tipo. Observen que primero desaparecerían los azúcares simples como el almidón, luego las hemicelulosas, la celulosa y por último la lignina.